Let's <laughs> go. I'm going go next one. Otoño en cabañas Villa Paranacita. Cabañas Puerto Alta Delta, este paraíso de Villa Paranacito, hermosas cabañas, con arroyos propios. Y bueno, ya tiramos la línea. Vamos a ver si tenemos suerte con algún pejerrey. Estamos en época, mediados de mayo. A ver si entra alguno en, en, por acá en estos arroyitos. Vamos a tener suerte. amarillito. Sí, con el hombre y pico Una captura es una captura. Así. vamos a ver el guarda, me lo agarré porque es pinche. Un... eso eh, Es un dorado. Luchona. Vamos, gigante, dilo tú. No. Bueno, gente, se me fueron dos gigantes. Estamos acá en cabañas Puerto Alto Delta. Estamos... Mayo, medio de mayo, es que bueno. Es eh, un día lindo, soleado, un calorcito. ¿Por qué no intentar? Si hay alguna tarucha todavía por acá, seguro. Y estoy probando con carnada, bien pegadito acá. Y tirando ahí, a ver si se ve ahí, ahí a la costa. Y dos piquetas todavía enormes. Como mojarra, y armando y Bozo. me voy a armar una línea. Una caña para fin, ¿no? o eso que comen. Está muy tranquilo el agua quieta. Se quedan acá en el sol. ¿tú? ¿tú? ¿tú? ¿tú? Ustedes vieron lo que era Tataru. No la pude sacar pero por lo menos la filmé Vamos a ver si tenemos otro pique Otra más. Esta es más chica Espectacular El pique increíble en mayo Las está están a full ¿eh? Aquí en Puerto Alto de la Villa Paranacito Vamos a sacarla Parece que se quedó tranquila que nunca se sabe qué lindo la estamos pasando ahora bueno, levanto y la devolvemos